más antecedentes sobre todo lo que se está diciendo? Eh, mira, en realidad nosotros nos sentimos eh, consternados por el por lo que ha ocurrido ayer. Eh, en realidad consideramos que es el colmo que la fuerza tenga que inhabilitarse porque está recibiendo amenazas de muerte. Lo consideramos tremendamente grave. Creemos que el, el gobierno a través de Carabinero, la Policía de Investigaciones y, o, el, o, o cualquier otro servicio que pueda hacerse cargo de esto, eh, protejan, den protección a la jueza y además investiguen quién está detrás de toda esta de todas estas amenazas, esto ya, si, si me, y que me perdonen los colombianos, digamos, esto ya parece parece una pequeña Colombia, digamos. O sea, no, no puede ser que una persona que está investigando un caso, que es una jueza además eh, del, eh, del Poder Judicial, esté siendo amenazada y acosada, ella y su hijo. O sea, realmente no nos sentimos muy sorprendidos. Pero, tú conoces el bosque desde dentro y a lo mejor nos puedes dar mejores datos. Yo he escuchado personas que hablan de que existen verdaderas mafias que ahí operan, que son eh, los dueños de los predios o muchas veces trabajadores de los predios, los que incluso impiden la fiscalización al interior y que se manejan con armas y con, a, a lo mejor con cierto tipo de, de acciones que eh, eh, están dentro de, de la ilegalidad o a lo mejor al margen de ella. ¿Cuál es la realidad del bosque chileno en lo que es la tala ilegal? Mira, eh, la realidad es bien es bien especial, bien particular con respecto a, la, a los bosques de Alerce. Eh, uno sabe cuándo tiene que ir a hacer monitoreo. Nosotros hemos hecho varios monitoreos de corte ilegal e incendio intencional en bosque de Alerce. Eh, hemos ido a hacer eh, inventarios, qué sé yo. Y sabemos que es peligroso entrar a un lugar donde hay corte ilegal. ¿Por qué en, es peligroso, René? ¿por nosotros qué? nos han ido, nos han ido a, a echar de los predios con machete, nos han tirado motosierras encima. Eh, pero, pero nunca hemos visto armas de fuego, ni ni tampoco... Eh, y tampoco nos han presionado en nuestras casas Ni hemos recibido amenazas de ese tipo Que es lo que está ocurriendo ahora eh, el, el, La mafia que está detrás de esto Tiene que ser muy poderosa Para atreverse Muy, muy poderosa y muy insolente además Para atreverse a amenazar a una jueza Pero cómo que puede existir un plan de manejo No sé, y, y per, perdona lo neófito de la pregunta A lo mejor sí. porque uno dice Estos árboles se demoran en crecer En estar en, en, en, en condiciones de ser Explotados, ¿cuánto? ¿Mil años? ¿Cien años? Sí, mira, te explico bien lo que ocurre. El Entonces, ¿Cómo año... puede haber un plan de manejo? La pregunta, vas a aterrizar eh, con, con esa distancia, no sé, creo que eso me explique. Llegan no, ahí, no, se encuentran no con un... los árboles ya talados, ¿cómo acreditan que ese árbol se cayó solo? No sé, en fin. Sí, no es un plan de manejo convencional, como, se, como son los planes de manejo que se entregan para bosque nativo, donde, donde el propietario se compromete a sacar una cantidad de árboles del bosque, qué sé yo, eso está permitido por la ley. En este caso son planes de extracción de madera muerta. ¿ya? Lo que pasa es que el año 76, cuando se dictó el decreto supremo 490, que protege a la Lerse, eh, en el mismo decreto se contemplaba realizar un inventario, un catastro, de cuánta madera muerta quedaba al año 76 en las distintas comunas de la décima región y también en los distintos propietarios, como para poder saber cuál era el stock que tenía cada propietario de madera muerta al año 76. Esta madera muerta fue la que se, se quedó, digamos, en el suelo del bosque debido a los incendios que hubo durante la colonización y durante la primera mitad del siglo, del siglo XX, ¿ya? Entonces había una gran cantidad de madera disponible que era absurdo eh, eh, prohibir que se, que se sacara, digamos. Entonces el, el, el decreto establecía hacer este inventario. Ahora, este inventario del año 76 nunca se hizo. Entonces empezaron a aprobarse planes de extracción de madera muertas sin saber en realidad cuáles eran los stocks disponibles por propiedad y por comuna, ¿me entiendes? ¿Y cómo se identificaba una cosa así? O sea, tú como experto me lo vas a decir, ¿eh? una madera muerta de una que está ahí, eh, de un árbol que está talado, que acaba de ser cortado, me imagino que deben haber algunos códigos. Ah, por supuesto. Es, es, es, es medianamente fácil establecer si un árbol, el árbol que está ahí, que está muerto, fue cortado antes o después del año 76, ¿ya? Ahora, eh, primero voy a aclarar una cosa. La, la tasa de muerte natural del alerce es muy, muy, muy baja, ¿ya? El alerce, es la segunda especie más longeva del planeta, puede llegar a, a vivir hasta 3.600 años, que es, es lo máximo que se ha datado, ¿ya? Por lo tanto, la tasa de muerte natural, por porque se seque, por viento, por lo que sea, es muy, muy, muy, muy baja, muy insignificante. Eh, por lo tanto, todos los, los árboles muertos que uno ve en el bosque o son talados o son árboles que quedaron de incendios antiguos, qué sé yo. Ahora, para poder determinar la, la, la, el año en que ese árbol murió, lo que se hace es, es meter un tarugo, un taladro de incremento, ¿cierto? En, en el fuste, en el árbol, y poder sacar un, un, un tarugo, ¿ya? Ese tarugo se analiza en, en el laboratorio y se fecha a través de los anillos de crecimiento, se puede determinar en qué año, con mucha precisión, en qué año fue que ese árbol murió. Bueno, René, Nosotros... tú estás explicando ahí una. ¿Cómo se miden los años de una especie que es un monumento, creo que es monumento nacional o algo así fue decretado la alercia, justamente por eso? Porque cuesta muchísimo que crezca y tenemos que cuidarlo y es un compromiso a nivel mundial, porque sabes tú Claudio que Alerse existe solamente en Chile y Argentina, de este tipo de alerse, no Hay, hay un pueblito incluso, ¿eh? Alerse lugar, se llama. En lugar del mundo. Sí, René, y... yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y sí, nos ¿podría, parece... Sí, ¿podría agregar lo último? Ya, Dime. rápido. por favor. Mira, nosotros el día, de, el día de hoy a las 11 de la mañana se va a ir a, a, ir a Corte Suprema en Santiago a solicitar un ministro en, vis, en visita para la causa que, está llevando, que estaba llevando la jueza de los muermos y además el día jueves nosotros va, que le estamos pidiendo una, una cita al presidente Lago en el Palacio de la Moneda para ir a presentarle una solicitud formal con una serie de medidas muy simples y muy concretas para terminar de una vez por todas con la tal ilegal, ilegal de alerce y con los problemas que hay con el bosque nativo. Así es, te queremos agradecer.